Bueno, estamos promediando el mediodía. Como ven se planchó la laguna. Todos ya sabemos que cuando se plancha el pique se muere. Pero empieza el otro pique. Ahí está, mirá. Ahí está la bolsita blanca. mira. Ah, mira, hablando mirá. de que se corta el pique. En vivo. Me agarramos pique. Suele pasar. Está, está, está, está. Está, está, está, está. Mirá en vivo, no lo pensábamos, íbamos a mostrar la comida. Mirá. Ah, <risa> impensado, mirá impensado esto. ¿Y qué peje? A ver, mostrólo. ¿no? Impensado, esto salió en vivo sin querer queriendo, diría el chavo del 8. Sin querer queriendo. A ver, el peje. Ah. Mirá, cómo lo mirá. Ah, Impresionante. Mirá.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 Vamos a seguir, ¿eh?